Las funciones no tienen que ser muy complejas, pueden serlo, pero sencillamente no lo son. Imagina que tenemos una palabra como asombroso y queremos escribirla en mayúsculas. Entonces podría reescribir la palabra o podría realizar algo más sencillo. Dotarla de una función para transformar una palabra en mayúsculas. Encerrando la palabra entre paréntesis y listo. Ahora no lo vemos, tenemos que almacenar el resultado en una variable como algo y luego mostrar la variable y ya lo tenemos, de la misma forma también podríamos usar funciones que conviertan esa palabra en minúsculas o una función que cuente el número de letras, entonces podemos decir a primeras que una función es una especie de máquina donde ingresas un valor y te da otro. Esta función envía un correo electrónico con un mensaje de hola y tenemos más funciones, esta otra envía una palabra genial. Y la otra función, feliz. Sé lo que estás pensando, son muchas funciones. Aprender y programar cada una debe ser muy costoso. Solo cambian en una cosa. Además, ¿qué pasa si quiero enviar un mensaje diferente al establecido? Sería bastante bueno que podamos darle a nuestra función no solo el correo electrónico, sino también el mensaje. Te presento a los parámetros. Los parámetros permiten incluir más de un valor en una función. Son nuestros datos de entrada o argumentos. Pero vamos a lo práctico. ¿Cómo luce una función? Primero usamos una palabra clave para definir que programaremos la función. Luego el nombre, con el que luego nos referiremos a ella. Y lo que vimos hace poco, los parámetros. La estructura no cambia mucho en otros lenguajes de programación como Python o Java. Entonces, ¿cómo funcionan? Definamos nuestra función aquí arriba y luego la llamamos para que realice una tarea Cuando se ejecuta, pasamos el argumento, que es la palabra hola, hacia el parámetro mensaje Puedo usar el valor de mensaje, que es ahora hola, como si se tratase de una variable Dentro de la función, entre las llaves, donde podrás colocar los procedimientos que desees Y con más parámetros, pues casi lo mismo le agregas una coma, el parámetro y puedes usarlos con su argumento correspondiente Y si escribo este parámetro fuera de la función, pues no sirve Y me mostrará un error, porque no está definida la variable Tienen un rango definido, aquí pueden valer algo Aquí pueden ser usadas en procesos como cualquier otra variable Pero fuera de la función, no Una función permite recoger un valor o varios valores y transformarlos en otra cosa Pero falta algo más esta función muestra si un número es mayor a 100 y lo imprime en pantalla, Nada no raro. Pero si intento imprimir esto, me aparecerá un mensaje de indefinido, y es algo que no busco. Sucede lo siguiente, esta es la función que hemos empleado con un nombre y parámetros entre paréntesis. Dentro de los procesos de la función, vemos que emplea una condicional, vamos a verlo de otra forma. Tenemos los parámetros, el proceso que acabamos de ver, y la salida. No está especificada la salida. Esta salida la programamos nosotros con la palabra clave return. Aquí colocamos lo que la función nos dará. Como si es mayor a 100 o si es menor que 100. En lugar de mostrar el valor, lo retornamos. ¿Cómo retornará el valor? Pues dependiendo de la condición establecida. Podrá desembocar en menor a 100 o mayor a 100. Cuando lo haga con 270, por ejemplo, colocará ese valor en la variable resultado, la cual luego mostrará en pantalla. Y si lo volvemos a graficar, pues, podemos ver cómo una función ya tiene datos de entrada, proceso y salida. Piénsalo de esta forma. Si tienes una función y le colocas al lado izquierdo una variable, ¿Esta función le devuelve un valor? De hecho, mostrar también es una función, pero no retorna nada, porque su propósito no la merita, no lo necesita. Este tipo de funciones se llaman funciones vacías. No retornan nada, no lo necesitan porque su propósito no está enfocado en devolver algo, sino en el proceso. Por ejemplo, mostrar un mensaje, enviar un correo, hacer algo que no amerite necesariamente un retorno. Para terminar, composición de funciones. Si cada función se transforma en un valor obtenido en nuestro computador, incluso podríamos usar ese valor de salida como entrada para otra función creando una composición de funciones. Aquí ves cómo la función duplica 17 y luego el resultado 34 pasa por la función exprimo, la cual nos arrojará que no exprimo. Por lo tanto, las funciones realizan tareas programadas, pueden retornar valores como también parámetros. Con tan pocas palabras se pueden hacer tantas cosas. Esto es lo básico e intermedio como para llegar a entender las funciones a nivel abstracto. Una vez tienes la idea, puedes empezar mucho mejor los tutoriales o libros que se te presenten muchas gracias por ver